Can folks see you a bit? <coughs> Sandra and I made a request for oh. what he was going to draw. <laughs> <laughs> Y así es como nosotros este, dibujamos o hacemos los diseños encima de este producto. Como ya bien les decía, cuando tenía 8 años me, mis, mis abuelos, mis abuelos este, mis tíos no lo inculcaron. This down to me, pero no me dejaban tocar este material. But very sharp. Entonces, a mí me dejaron tocar este material cuando tenía 12 o 13 años. Me dijeron, bueno, estás un poquito más grandecito, ya sabes que corta" y entonces Aprende. So you're a little older, you now know it cuts, so you can learn. Entonces...